Hola ¿qué tal, mi nombre es Wilton Martínez de rcok.com Solución Almohadillas, correcto En el día de hoy vamos a resetear la impresora L365 Que tiene error de almohadillas, correcto Abajo en la descripción está el link de descarga Para que descargues el programa y puedas resetear Recuerda que debes desactivar el antivirus antes de descargar, correcto damos doble clic en el botón azul ok se nos abre la ventana nos está pidiendo una key para activar el uso ilimitado en un pc correcto en la descripción están los datos para que te contacto para que te contactes con Wilton Martínez y Diana Cabana y obtengas la key la key la recibes en el correo después del pago correcto como se muestra damos clic derecho copiamos la key listo y luego en el programa pegamos la key damos clic derecho pegar correcto luego de pegada la key damos clic en activar activar uso ilimitado un pc listo aceptar correcto ok clic en select ok ahora seleccionamos el modelo de la L365 correcto y Seleciona, seleccionamos el puerto El puerto de la impresora Que aparezca la L365 Listo Ok Damos clic en ok Y empezamos con el procedimiento Listo Ok Clic en particular En el botón particular Luego en de, donde dice Waste y pan counter Clic en ok Listo Clic en main Damos clic en main y luego clic en chat dice el botón chat ok nos aparece el 100% ahora damos clic en main y luego damos clic en inicialice listo ok clic en aceptar y ya se ha reseteado ahora apagamos la impresora para que nos deje cerrar las ventanas del reset correcto apaga la impresora y la vuelves a encender y empezamos a cerrar los las ventanas del programa correcto perfecto esto ha sido todo si te gustó el vídeo por favor dale click en like y si quieres más de estos vídeos por favor suscríbete al canal y realiza el comentario que tenga un buen día te habló Wilton Martínez de ResetOK.com